chat acá, Felipe también, hola, hola. Vamos a empezar entonces, no sé si me escuchan bien, Carla, ¿me escucho bien? Sí. Sí, perfecto bien. ya, vamos a empezar entonces. Bueno, les damos las, las, las gracias por estar acá. Eh, no, importa, no importa, sí, le, hemos cortado los videos, vamos a dejar solamente los videos de los presentadores por un tema de seguridad, así que también, pero quienes quieran reaccionar o quieran hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Les vamos a explicar un poquito cómo funciona la actividad. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Patricia Díaz Rubio, yo soy la directora ejecutiva de Wikimedia Chile. Y está conmigo hoy día Carlos Figueroa, quien es parte del directorio de Wikimedia Chile, wikipedista de hace más o menos unos 15 años, alguien con mucha experiencia. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y también está con nosotros Carla Toro, que es gestora de comunidad de Wikimedia Chile, que es parte de nuestro equipo. ¿Quién va hola, a ser la, hola, hola, va a ser quien va a gestionar la, la llamada vamos a explicar un poco cómo vamos a funcionar. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estamos con las pantallas apagadas y con los, los eh, micrófonos también apagados. Eh, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, pueden reaccionar en el chat y eventualmente también al final de la presentación, si tienen preguntas puntuales y quieren quizás preguntarlas así como ya más bien en vivo y en directo, pueden levantar la mano a través de la aplicación y podríamos pensar, en si tenemos el tiempo, darles la palabra para que pudieran hacer alguna consulta, alguna duda más particular. Eh, bueno, le damos la bienvenida entonces a este primer ciclo de webinars de edición en Wikipedia. Yo me quedo en casa y edito Wikipedia. Esta iniciativa nace precisamente de la instancia de um, aislamiento social y de cuarentena en muchos casos, que es la que nosotros estamos. Y la motivación o la invitación que hicimos en, a través de nuestras redes de aprovechemos esta, esta instancia y editemos Wikipedia. Pero nos dimos cuenta también que, bueno, que había mucha gente que estaba súper interesada en editar esta plataforma, en aprender a hacerlo, pero no tenía quizás las instancias o no tenía las herramientas para poder meterse directamente. Y ya que no estábamos haciendo nuestros talleres que solemos hacer en nuestra, en nuestra sede en Providencia porque no podemos juntarnos, decidimos llevarlo, al igual que el resto de nuestras actividades, a la virtualidad. Así que eso dio el origen a esta serie de cuatro, eh, de cuatro seminarios web o webinar, donde vamos a estar viendo elementos un poco de fondo y forma también de cómo editar Wikipedia. Son cuatro capítulos, en este capítulo primero va a ser más bien una introducción a los principios de Wikipedia. ¿Qué es lo que es Wikipedia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es, que, eh, ¿Qué es lo que podemos editar? ¿Qué es lo que no podemos editar? ¿Qué es lo que podemos agregar? ¿Qué es lo que no podemos agregar? ¿Qué es lo que es una referencia? Y eventualmente en las próximas actividades, en las próximas, eh, los próximos encuentros, Vamos a ir avanzando hacia elementos más puntuales y más prácticos de la edición en Wikipedia. Ustedes ya lo vieron en el momento de inscribirse. Tenemos un segundo webinar que es sobre cómo insertar eh, elementos visuales en un artículo. Tenemos un tercer webinar que es cómo escribir para Wikipedia, porque eh, la forma es fondo y fondo es forma en Wikipedia, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es súper importante saber plantear bien las ideas en un artículo. Y finalmente, un webinar un poquito más específico para quienes les interese cómo escribir con perspectiva de género, cómo podemos incluir la perspectiva de género para contribuir a una Wikipedia más paritaria, que sabemos que es un tema también que tenemos algo pendiente, eh, al menos en la Wikipedia en español. Así que vamos a empezar. Eh, por algo muy sencillo voy a poner entonces compartir pantalla y voy a, vamos a ver la presentación que tenemos acá. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces voy a empezar, voy a cerrar esto acá para que... Ahí sí. Perfecto. Ahí. Bueno, entonces como les decía, bueno, Carlos Figueroa va a ser quien vaya a hacer la, la parte más práctica del taller Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción a este capítulo 1, descubriendo la enciclopedia colaborativa más grande del mundo. Aquí está. Eh, Wikipedia entonces, cuando, como muchos de ustedes deben saber, es una enciclopedia virtual, libre y colaborativa. Eh, ¿Qué significa esto? Que puede ser consultada en internet desde prácticamente cualquier punto del mundo, digo prácticamente cualquier punto porque sabemos que hay algunos países eh, o territorios que la Wikipedia ha sido bloqueada, eh, hay algunos que ha sido bloqueada y ha vuelto a, a ser visitable, como en el caso de Turquía, que nos pone muy contentos. Pero puede ser, obviando esos casos, eh, visitada desde cualquier punto, desde un computador o un teléfono, o eventualmente también un, una, un, una tableta, un tablet, con acceso a la red. Aunque también sabemos que hay algunos proyectos de consulta de Wikipedia offline, pero quizás podemos hablar de eso más adelante. Pero lo particular de Wikipedia, además de que puede ser consultada por cualquier persona de manera libre, sin pago de por medio, es que puede ser editada y mejorada por usuarios y usuarias de todas las edades y de todo el mundo. Esas dos particularidades son las que definen un poco lo que es la plataforma o el proyecto Wikipedia. Que cualquier persona puede ser un usuario, eh, un consumidor de la información de Wikipedia, pero al mismo tiempo también puede ser un productor de la información que está o del contenido que está en Wikipedia. Todo el contenido que existe en Wikipedia es de libre acceso, sin pagos de por medio, lo que también es algo bien interesante. Y el segundo punto es que puede ser usado sin restricciones. O sea, uno puede eventualmente descargar, compartir, volver a utilizar el contenido que está en Wikipedia. Lo fundamental, eso sí, es citar siempre la fuente. Y cuando nos referimos a citar la fuente, no es simplemente citar y decir, lo saqué de Wikipedia. Sino que es eventualmente ir a la referencia que está en el artículo, a la cita que está en el artículo, y decir, lo saqué ahí a través de Wikipedia, quizás. Bueno, Wikipedia... Eh, si bien este es un proyecto bien interesante, dinámico, donde todos y todas podemos participar, que se construye y se reconstruye constantemente, tiene una estructura de todas maneras, no, no, es, eh, no es anárquico, al contrario, es, es bastante estructurado y es lo que hace que el proyecto sea, susten haya, sea sustentable y siga siendo sustentable en el tiempo. Wikipedia en inglés ya cumplió 20 años y nosotros ahora el, 19, bueno, el 16 de mayo, Wikipedia en español va a cumplir 19 años, entonces... Eh, es un proyecto que, que lleva ya bastante tiempo. Bueno, los principios básicos de Wikipedia principalmente es que tienen que tener, o es que responde a una visión bibliográfica. Eh, ¿Qué significa esto? De que el contenido que está en Wikipedia tiene una cierta, o tiene que tener una cierta relevancia bibliográfica. Un segundo componente importante de Wikipedia es la neutralidad. ¿Qué significa esto? La neutralidad en Wikipedia no significa que, hay, que el contenido que esté no eh, sea pues no tenga una visión sobre las cosas sino que es que en un artículo de Wikipedia tiene que haber una diversidad de visiones acerca de las cosas. Eh, esto nace un poco de la idea de que el conocimiento humano no, no puede estar completo si representa solo una visión sobre, sobre las cosas. Eh, por supuesto, esto siempre tiene que estar dentro del respeto de las diversidades y los derechos humanos. ¿no? Si bien eh, Wikipedia es un espacio donde se promueve la neutralidad y no tomar una sola posición, eh, no hay mucho espacio para los negacionismos o para cualquier tipo de contenido que promueva el odio o, o la discriminación hacia, hacia otros grupos en, en función de su identidad. Bueno, otro elemento súper importante de Wikipedia y de todos los proyectos Wikimedia en general es eh, el que es el contenido libre. Que todo el contenido que está en los proyectos Wikimedia y Wikipedia en particular eh, tiene una licencia de Creative Commons. ¿Qué significa esto? Que se puede consultar, descargar y volver a utilizar de manera libre siempre y cuando uno cite la fuente y no cierra la cadena. Es decir, lo que yo produzca con este contenido, tengo que también eh, seguir ocupando esta misma licencia abierta y mantener este círculo virtuoso andando. Simplemente todo esto lo vamos a explicar con un poco más de detalle, estamos simplemente como haciendo una pequeña, una pequeña introducción, una pequeña, una pequeña entrada. Todo lo que tenga que ver con las licencias y cómo poder ocupar el contenido, cómo poder ocupar las imágenes, por ejemplo, lo vamos a ver en el capítulo del miércoles, el segundo capítulo. Bueno, además Wikipedia también, como es una enciclopedia, eh, tiene ciertas convenciones, cierta, ciertas etiquetas. O sea, hay unas ciertas reglas que también las vamos a ir viendo. es llegar y escribir en Wikipedia, a pesar de que todos podemos participar, son normas que eh, son sencillas cuando uno las conoce y las aprende, pero es importante que también le echemos una mirada más adelante. Y por supuesto, la libertad de participación. Todos podemos participar en Wikipedia, todos podemos editar en Wikipedia. Si, nos, eh, si respetamos las la reglas y respetamos también eh, el, el, la, la buena convivencia con los otros usuarios, nadie debería poder eh, prohibirnos el participar de Wikipedia. Bueno, vimos entonces cómo funciona más o menos que es Wikipedia. Ahora, ¿qué es lo que no es Wikipedia? O sea, vamos ahora como el punto contrario. Bueno, Wikipedia no es un diccionario, no es simplemente donde yo eh, hago un artículo simplemente definiendo en una línea algo, un vaso es tal cosa, sino que tengo que tratar de poner un poco más de contenido. Pero al mismo tiempo no es un directorio o un catálogo. Este es un tema bien interesante porque muchas veces eh, hay personas o agrupaciones que nos contactan a nosotros en Chile como gestores de Wikipedia o a, otras, eh, a otros de nuestros colegas en la región, a otros capítulos de Wikimedia en la región, diciéndoles, oye, tengo una asociación, tengo un colectivo, tengo una banda de rock amateur con mis amigos, me encantaría tener un artículo de Wikipedia, porque creemos que es importante que estemos. Por supuesto, es súper importante estar en Wikipedia, pero no todo es susceptible de estar en Wikipedia porque sea relevante para ti. No todos los profesionales eh, podemos estar en Wikipedia solo por el hecho de ser profesionales, o por el hecho de tener magíster o por el hecho de tener un doctorado, porque si no, hay mucha gente que estaría en Wikipedia. Estar en Wikipedia no es una página, no tiene que funcionar como las páginas amarillas, sino que es más bien que sea una plataforma representativa de ciertos elementos, personajes y históricos que son relevantes para las sociedades. Luego vamos a ir viendo un poco más adelante bueno, qué es lo que hace que un contenido sea relevante para estar en Wikipedia o no, y qué finalmente lo que demuestra que un contenido es relevante y puede estar en Wikipedia. Nuevamente, como dijimos anteriormente, Wikipedia es una enciclopedia, eh, se basa sobre hechos concretos, sobre, sobre hechos y, con y elementos que podamos citar, que podamos referenciar, no es una tribuna de opinión, no es un espacio donde yo puedo eh, crear un artículo sobre un hecho político, sobre, un, eh, sobre una coyuntura política, sobre un evento político, y eventualmente vertir ahí mi opinión, mi visión acerca de las cosas, sino que tengo que siempre eh, comentar lo que se dice, lo que pasó, lo que se cuenta de, y no la percepción que yo tengo acerca de las cosas. Tampoco es un repositorio o un alojamiento de sitios web, sitio web, blogs o una red social. Funciona poco en, en el mismo sentido, no, no es simplemente llegar y postear cualquier cosa. Eh, no es estática, y esto también es súper interesante, eh, porque cuando uno participa en Wikipedia, cuando uno crea, contribuye, edita un artículo, tiene que saber que ese artículo eventualmente puede seguir cambiando en el tiempo. Eh, nosotros hablamos de, los wikimedistas hablamos de donar contenido a Wikipedia. Porque en el momento que yo lo entrego a la plataforma, me desprendo un poco de él. Y dejo que siga su curso. Podemos crear un artículo, podemos hacerle seguimiento a ese artículo, después lo vamos a mostrar también cómo se hace, eh, cuando uno crea o tiene un artículo regalón, pero idealmente uno no puede estar eh, muy, ¿cómo se debería decir?, muy, muy cercano, muy atallé a ese artículo, porque ese artículo eventualmente puede evolucionar y puede venir más gente y puede completarlo o puede incluso poner en cuestionamiento lo que yo dije acerca de cierto contenido poniendo eh, o, o complementando con otra información, con otra fuente. Por lo tanto, cuando creamos un artículo sabemos que tenemos que dejarlo ir. Es una guagua que tenemos que dejar ir eventualmente. Y bueno, también Wikipedia no está censurada. ¿no? Siempre y cuando nos atengamos a las reglas de buena convivencia respeto a los derechos humanos y las diversidades, no... Eh, no habría o no estaría permitido que un usuario eh, censurara el contenido de otro usuario o, o, o otro usuario por sí, de por sí. Eso también es bien, es bien importante. Bueno, como les decía entonces, cualquier persona puede convertirse en editor o editor de Wikipedia. ¿Qué significa ser un editor de Wikipedia? Es que puedo agregar, puedo mejorar o puedo crear contenido en castellano, que es nuestra, nuestra Wikipedia, nuestra Wikipedia en español, o en cualquiera de los otros 300 o más de 300 idiomas eh, en los que la enciclopedia está disponible. También podemos traducir, podemos generar, encontrar artículos que estén en una Wikipedia y pasarlas a nuestro idioma o viceversa. Pero lo que nosotros buscamos también, eh, o lo que nosotros buscamos motivar como, como wikimedistas chilenos, es que todos podamos contribuir a Wikipedia desde nuestras áreas de interés y desde nuestras áreas de conocimiento, desde nuestras identidades y por supuesto desde nuestros territorios. A nosotros nos interesa mucho de que haya wikipedistas chilenos participando en Wikipedia en español, porque creemos también de que es un espacio de representación de nuestra cultura, creemos que es un espacio también para equilibrar una cierta balanza de hegemonía cultural, sabemos que muchos de los artículos que existen en Wikipedia corresponden o representan al norte, a lo que se llama el norte global, Estados Unidos Europa Central, y hay muchos menos artículos sobre las regiones al sur del mundo, y muchos de los artículos que hablan sobre nuestro territorio están escritos desde el norte, eh, y eso se repite no solamente a nivel territorial, sino que también a nivel de las identidades. Sabemos que hay muchos artículos sobre mujeres escritos por hombres, hay muchos, en el caso chileno hay muchos artículos de regiones escritos desde Santiago, hay muchos artículos de culturas originarias, de pueblos originarios, escritos por quienes no somos de las culturas originarias, o no nos reconocemos a nosotros mismos como de las culturas originarias. Por lo tanto, poder... Eh, formarnos como editores de Wikipedia, participar con nuestro conocimiento o con los áreas de interés o con los temas que nos representan, eh, para nosotros por lo menos como colectividad es súper interesante y los eh, motivamos mucho a que sean partícipes de, de esas instancias. Bueno, entonces ¿qué es lo principal? Lo principal para participar de Wikipedia, para convertirse en wikipedista, es tener interés por aportar al conocimiento de todos y todas, pensando que Wikipedia lo leen en todas partes del mundo, que es el quinto sitio más visitado de todos los sitios de Internet, solo superado por cuatro redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Eso lo hace el primer sitio informativo de Internet. Eh, por lo tanto, lo que está en Wikipedia realmente va a tener una repercusión en, en la sociedad. Y otro punto también importante para convertirse en wikipedista es identificar qué contenido relevante, significativo, puedo yo contribuir a la enciclopedia. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo manejo? ¿Qué es lo que tengo a mi alcance? Identificar si es que eso es relevante, cómo es relevante, y aportarlo a la enciclopedia. Bueno, quizá ustedes piensan que la única forma o lo que uno tiene más en la cabeza la idea de que eh, contribuir a Wikipedia es escribir artículos. Y si bien eso ocupa una parte muy importante, eh, hay otros proyectos que son cercanos a, a Wikipedia, que son proyectos hermanos de Wikipedia, que se van como entrelazando y que son diferentes maneras en las que podemos contribuir con contenido. O sea, podemos efectivamente crear artículos que no existen. Yo identifico que hay un personaje, que hay un, un evento histórico, que hay un lugar, que hay un monumento en mi localidad que no tiene artículo de Wikipedia, junto a la información y lo creo. Pero también, como les decía antes, puedo traducir desde y hacia el castellano, puedo editar y agregar contenido que esté faltante, si encuentro que hay un artículo al que está medio, medio flaco y siento que yo tengo conocimiento, o que tengo una referencia, porque tengo un libro a la mano, quizás puedo agregar referencias, puedo agregar bibliografía, eh, también puedo, eventualmente, si no me atrevo todavía a construir contenido o agregar referencias, puedo simplemente mejorar la ortografía, la redacción, o el estilo en el que está escrito un artículo. De hecho, normalmente los eh, wikipedistas más... Eh, eh, los ciertos wikipedistas más tímidos, partimos por mejorar cierta ortografía, poner una comita, poner un, eh, un acento, yo por lo menos que no soy una wikipedista muy, muy experta, eh, partí hace solo un par de años, pero mis primeras contribuciones yo creo que fueron simplemente poniendo comas y puntos. Eh, y poquito a poquito uno se va saltando y va encontrando ciertos artículos, y dice, oye mira, yo hice mi tesis de magíster en tal tema, tengo así un torro de bibliografía, no quiero que se quede dormido en un, en un anillado que ni mi mamá ni yo. Eh, voy y lo dono a Wikipedia entonces. Y lo dono a la forma en que contribuyo a un artículo que ya existe. Pero también podemos agregar contenido audiovisual. Y ahí Carlos después nos va a poder explicar, porque él, además de ser Wikipedista avezado, es eh, fotoreportero de Wikimedia Chile. Por lo tanto, todo el tema de la creación del contenido visual y audiovisual eh, es un área en la que se maneja muy bien. Pero también podemos crear tablas, compartir gráficas, hacer iconografías y subirlas a Wikipedia. Vamos a ver algunos ejemplos, quizás más adelante, de eh, cierto contenido que, fue, que ha sido creado por editores de Wikipedia, eh, especialmente para visualizar ciertos tipos de información que, son un poco más, eh, que necesitan el apoyo visual para poder entenderse de mejor manera. Un caso. Estos son dos gráficos sacados del artículo de pandemia de coronavirus en Chile, que es uno, un artículo bien interesante porque, eh, bueno, es un artículo que se está construyendo en tiempo real, porque bueno, estamos viviendo en este momento la epidemia de coronavirus en Chile, por lo tanto no se ha terminado el evento. Se está actualizando todo el tiempo porque la información nueva va saliendo en tiempo real. Hay más o menos 80 editores, 60 80 editores chilenos que están trabajando constantemente en la creación de este artículo. Y no solamente buscando o agregando datos, o, poniendo, o actualizando el número de gente que está contagiada o recuperada, lo que sea, sino que es también gente que está construyendo gráficas con los datos y subiéndolas al artículo de Wikipedia y donándolas finalmente. Eh, aquí tenemos otra forma también de crear contenido visual para un artículo de Wikipedia, hacer una tabla, esta es la tabla que yo les decía, aquí esto está actualizado al 3 de mayo, bueno, esto en realidad la presentación yo la hice ayer, así que eh, se pueden dar cuenta que está actualizado más o menos en tiempo real. Probablemente si ustedes se meten en el artículo de pandemia de coronavirus en Chile, esta, esta tabla ya haya sido actualizada por, un, por uno o por varios wikipedistas. Eh, y eso también es contenido propio, que a lo mejor yo no sé, no soy muy bueno escribiendo, no tengo tan buena ortografía, o no sé, la redacción no es mi fuerte, pero sí soy bueno con los datos, sí me gusta eh, el tema de las tablas, eh, quizás es información, no sé, eh, puedo también contribuir de esa manera a Wikipedia. Bueno. Ahora les voy a, los voy a dejar con Carlos, quien eh, nos va a contar un poco, bueno, cómo y qué es lo que yo puedo editar en Wikipedia. O sea, ya les, dije, ya les conté un poco que podemos crear, podemos modificar, podemos agregar contenido, podemos eh, mejorar la ortografía, hacer tablas, gráficos, fotos, pero Carlos nos va a mostrar en tiempo real más o menos cómo se hace eso, o al menos una parte, así que le voy, les voy a dar el pase, voy a dejar de compartir mi pantalla y le vamos a dar el pase a Carlos que nos va a contar un poco sobre esto. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Carlos y bien como dijo Patricia, eh, yo soy editor de Wikipedia desde el año 2000, 2004. Comencé escribiendo el artículo de diversos lugares, eh, lugares geográficos, para después eh, avanzar con algunos otros temas. Y bueno, voy a revisar, voy a mostrarles en el fondo, voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar con la página de inicio de Wikipedia en español, que, bueno, sería esta. Y, bueno, eh, esta es la portada, que se llama la página de inicio, eh, dice, bueno, bienvenido a Wikipedia, eh, da a algunos atisbos de lo que dijo Patricia, eh, de cómo funciona, eh, los primeros pasos, alguna ayuda algún contacto, alguien quiera, eh, nos muestra un eh, artículo destacado, que estos eh, son los mejores artículos que los editores de Wikipedia han creado, y entre ellos mismos hacen una votación para ver si el artículo cuenta con algunos estándares de muy alta calidad y estos otros que se llaman artículos buenos que sería como un artículo destacado pero un poco más pequeño también existen algunos eventos bueno eh, actualidad lo que está pasando en el mundo y un, una etapa o sea una parte donde no habla de fallecimientos y conmemoraciones y fiestas que está pasando al evento actual así como también festivales y esto que es el curso del día, que es una foto también destacada del proyecto en mano, que es eh, Wikimedia Commons, que es donde está todo el repositorio de archivos, eh, de imágenes, de videos, eh, en el fondo multimedia, de lo que se surte Wikipedia. Entonces, bueno, ah, y acá arriba, esto es muy importante también, porque aquí, eh, bueno, eh, la gente que tiene una cuenta puede acceder a su cuenta de usuario aquí mismo. Pero yo, para mostrar en el fondo eh, la, la, la forma en lo que se puede editar, lo voy a ir haciendo sin, eh, sin acceder a mi cuenta. Y después vamos a revisar el cambio con mi cuenta. Entonces, para eh, mostrar eh, cómo funciona, cómo se puede editar, las cosas que se pueden hacer, elegí un artículo que lo hice recientemente, eh, para, y un poco es, es cortito en el fondo, que es para mostrar bien cómo, cómo funciona todo. Entonces, este es eh, el artículo de Cementerio de Coléricos. ¿Qué es lo que fue? Es eh, un sitio que fue utilizado como un cementerio durante la, la epidemia de cólera que azotó Chile en, en el siglo XIX. Y después cuando, esto fue en Santiago, entonces después cuando con, estaban construyendo la Costanera Norte, la autopista que va en la ribera norte del río Mapocho, encontraron eh, los restos del cementerio y ahí eh, descubrieron de nuevo, este, por así decirlo, este lugar de sepultura. Entonces, bueno, acá siempre hay dos pestañas, una que se llama el artículo, que es la que viene por predeterminada, y la otra que se llama discusión. En la discusión, en, esta, eh, eh, en este artículo en particular, está en rojo, pero en la mayoría de los artículos está en azul, que significa que está en rojo y que todavía no ha sido creado. Cuando está un enlace, cualquier enlace en azul, es porque ya hay un artículo que habla sobre eso en Wikipedia. En la discusión, ahí. Eh, se juntan los editores o cualquier persona que pueda hacerlo para eh, discutir sobre los temas del artículo como que, oye, esto está le faltan estas cosas eh, quisiera agregar un poco más de información sobre esto eh, está, eh, está poco neutral eh, la idea es mostrar todos los tipos de, de pensamientos que hay sobre este, este tema así que no me gusta cómo está el artículo en el fondo es un espacio para como bien dice el, el nombre, discusión para discutir sobre, no, no como un foro, que, que nunca se toma esto como un foro, sino que para discutir sobre qué es lo que está escrito en el artículo y cómo poder mejorar el artículo. Bien, por lo tanto, cada artículo de, de Wikipedia parte con una una pequeña, una bajada, un, un pequeño resumen del tema, que en este caso sería lo que voy a ennegrecer acá. Esta sería la bajada del artículo, que lo que quiere eh, demostrar es, si uno lee esto... Eh, debería estar eh, siempre... debería ser un resumen de todo lo que es el artículo. Y debería quedar claro de una forma en que cualquier persona o la gran mayoría de las personas lo, lo pueden entender. Lo podrían entender. Entonces, eh, bueno. Y eh, a su vez, el nombre del artículo tiene que ir al principio y siempre en negrita, que sería la única parte donde utilicemos negrita en el artículo. Es el mismo nombre del artículo y al principio de la, de, la, de la introducción o de la bajada del artículo. Luego, eh, los artículos, aparte de esta bajada o introducción, tienen eh, estos como títulos o, o partes del artículo, en este caso está la historia, y luego una sección final de referencias. Y las referencias son muy importantes, son la base de los artículos de Wikipedia, porque todos los artículos de Wikipedia, cada cosa que se diga en el artículo, tiene que estar referenciado. No puede haber nada que no esté referenciado. Tiene que tener un sustento, tiene que tener eh, alguna parte donde haya sido dicho eso. Entonces, esto, si ustedes pueden ver, eh, esto tiene unos numeritos. Acá que son las referencias. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto el 1, que está aquí también, y está aquí también, nos va a llevar a la referencia 1, que es este, que es este eh, artículo del Congreso Chileno de Antropología. También si nos vamos al 2, que está aquí, y al 3. El desconocido cementerio en el norte del Mapocho, de la tercera. Y la otra que también era un artículo eh, científico. Y lo último de esta estructura del artículo, una de las últimas cosas, es eh, esta ficha de al lado, que está acá, Que es, eh, una ficha también, eh, que es una ficha también, que es un resumen del tema. Está el nombre, está y se puede eh, itar eh, conforme de lo que diga el artículo, y, bueno, al final, también está estas, esta, que son las categorías, que eh, nos llevan a que el artículo esté enmanado, por así decirlo, o en conforme con otros artículos que hablen de lo mismo. Y en este caso, las categorías de este artículo serían eh, Cementerio de Santiago de Chile, está la Comuna de renca y el río Mapuche. Esa es como a grandes rasgos la estructura de un artículo, de que todo artículo mínimamente pueda tener. Entonces, aparte de, la, de las pestañas de artículo y discusión que están por acá, también tenemos estas tres pestañas. Una que se llama Leer, que viene predeterminada, que es eh, para leer el artículo la otra que es editar, para editar la página, y una tercera que es ver historial. Vamos a comenzar viendo qué nos dice ver historial. Voy a apretar. Y en el historial, uno puede ver todas las eh, contribuciones que ha tenido este artículo y quién fue el que, el que hizo la, las contribuciones. Y se pueden comparar las versiones seleccionadas y, y pueden, podemos ver cómo partió el artículo y a qué hora fue modificado y por quién. Entonces, cada vez que uno guarda eh, la edición, eh, uno, puede, uno puede volver atrás. Si es que hizo algo malo, o borró alguna información que no quería, o agregó mucha información, eh, cualquier cosa, uno puede volver atrás. No hay ningún problema con eso. Y ahora vamos a ir a la pestaña de editar. Vamos a, por ejemplo, editar este artículo. Bueno, yo no estoy ahora con mi, con mi sesión. Hay algunas páginas que por ser muy controversiales, o porque han tenido mucho vandalismo, que así se llama al, a cuando una página una página de Wikipedia ha sido atacada eh, dentro de su contenido, ha sido, eh, hay gente que borra, hay gente que, que, que cambia eh, la ortografía, bueno, cualquier cosa, hay, hay gente que protege los artículos. Entonces, ese botón ya de editar no está para las personas que no están eh, con una cuenta, en el fondo. En este caso, este, eso es un pequeño número de, de, de páginas. En este caso, eh, como la mayoría también de, la, de los artículos de Wikipedia en español, eh, está disponible el botón editar para quienes no hayan accedido en, en su cuenta. Cuando no sale, cuando uno hace una contribución sin hacer, eh, sin tener el, el nombre del, de la persona, sin haber accedido a la cuenta, sale el, el IP en el historial, sin el, sin el nombre de la persona. Entonces, nos vamos a editar, y aquí les quiero contar que hay dos formas de editar el artículo. Una, bueno ahí me dice, bienvenidos a Wikipedia, si quiero empezar a editar. Una es la forma del código, que es la que ustedes están viendo acá. Que es un código un poco engorroso, muy difícil para la, las personas que están por primera vez eh, queriendo editar. Y la otra forma es un editor visual, que es mucho más amigable, es como, por estar haciendo por, eh, como editar en un Word, por así decirlo. Entonces, nos vamos a empezar a editar. Y debería aparecerme. Esto es una ayuda. Ah, porque no estoy en... Voy a acceder a mi cuenta. Aquí. Entonces yo tengo la forma de editar código y editar. Cuando yo pongo editar, y me voy a cambiar de... no. Cuando yo pongo editar, me aparece el editor visual de forma automática. Y yo puedo editar, como estaba diciendo, de forma de eh, editar así como un Word, de una forma mucho más sencilla que la otra. Entonces, ¿cómo yo empiezo a editar? Básicamente es como estar haciendo un Word. Aquí puedo agregar una versión. Puedo añadir cosas, borrar. En estas pestañas de acá, por ejemplo, yo puedo añadir, por ejemplo, títulos o eh, bajadas de, o subtítulos dentro de la misma sección del artículo. Por ejemplo, eh, en, Encuentro del cementerio. ¿Cómo fue cuando se encontró? Y yo puedo extenderme mucho más. Eso es con este botón. Yo puedo poner títulos. En este caso que sería el título de la historia. O subtítulos que ya les dije que eran eh, como las bajadas de, de título. Lo otro que yo puedo hacer es eh, cambiar los, los tipos de letra. Algo así como, como Word también. Puedo poner en negrita, que ya dije que las negritas siempre tenían que ir solamente al inicio del artículo. Puedo, por ejemplo, poner cursiva, o quitar estas cosas. Bien. La otra cosa que puedo hacer es agregar hipervínculos, que nos lleven a otra página. Por ejemplo, eh, aquí, Autopista Costanera Norte que yo creo que debería estar en Wikipedia, en español, y yo, por ejemplo, una persona está leyendo este artículo y yo quiero saber más de la, de la autopista. Entonces, por lo tanto, hay que crear un hipervínculo para eh, linkear y llevar eso a el artículo de Wikipedia que hable sobre Costa la Norte. Y eso se hace en estas como cadenas que hay acá, enlaces. Y, claro, eh, si uno ennegrece, por ejemplo y busca, me lleva a todas las páginas de Wikipedia que hablen sobre la Costanera Norte. Pero hay que eh, fijarse bien que sea la Costanera Norte que yo estoy hablando, que en este caso es la autopista que está en Santiago de Chile. Por lo tanto, es esta, casa, esta cosa acá. Porque hay otras, eh, eventualmente, Costanera Norte en, en el resto del mundo. Entonces, ahora quedó eso enlazado, y quedó en azul. ¿Qué significa que estaba en azul? Que ese artículo existe. Yo puedo, por ejemplo, eh, generar un enlace interno que se llama, a los hipervínculos, enlaces internos, que van a otra página en Wikipedia. Por ejemplo, aquí tenemos a José Manuel Balmaceda, a Cementerio General de Santiago, y a Costanera Norte. Pero, por ejemplo, eh, quizás hay algún artículo que no exista todavía en Wikipedia, y eso se va a ver en rojo. Por ejemplo, voy a buscar algo para enlazar que todavía no esté, por ejemplo... El plano de Santiago de 1939, que yo creo que no está. Claro. Por ejemplo, aquí me dice que la página aún no existe, y eso me va a quedar en rojo. Por lo tanto, cuando una persona eh, está leyendo este artículo, y se encuentra con un enlace que está en rojo, eh, es factible para esa persona que si se interesa del tema, eh, lo puede crear el artículo. Ahora, por ejemplo, yo me equivoqué y generé un enlace que no quería. Voy al, al enlace y aquí hay un botón que dice quitar enlace. Se puede quitar. Lo mismo acá, por ejemplo. Pero esto, bueno, esto lo vamos a dejar. Voy acá, como era, en negresco, lo que quiero que se marque. Puede ser autopista, costanera norte, todo. O puede ser costanera norte solamente. Lo vamos a dejar como autopista costanera norte. Vamos al enlace. vamos a, a Tenemos que escoger eventualmente cuál es. Y eh, apretamos con el clic afuera. Y nos vamos a este botón de azul de ahí arriba. Que es muy importante. Que se llama Publicar Cambios. Todo esto lo estoy viendo. En, en, o sea, todo esto no va a estar publicado todavía en Wikipedia. A no ser que yo, haga, eh, yo escriba el botón azul de acá arriba. Que es el Publicar Cambios. Entonces, una vez que yo publique cambios, me va a aparecer este cuadro, y tengo que apretar nuevamente eh, publicar cambios. Hay que tener en cuenta que, para escribir en Wikipedia, una de las cosas más importantes es que todas las, las, eh, todo lo que está dicho ahí, aparte de, de tener una referencia, que tiene que estar referenciado, que tiene que estar, tiene que estar eh, dicho en otro lado, en una referencia confiable, fiable. Eh, lo importante es que eh, lo que esté escrito no sea igual a esa referencia. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito ahí está con esa licencia libre, que quiere decir que puede ser modificado, compartido y editado por cualquier persona. Por lo tanto, si yo eh, copio textual una cita de un libro o una cita de, de cualquier otra, otra fuente fiable, eh, estoy infringiendo normas de copyright, de derechos de autor. Por lo tanto, es muy importante escribir lo que queramos en Wikipedia pero eh, de una forma eh, que esté escrita por nosotros. No copiar y pegar, porque eso sería infligir las normas de los derechos de autor y las normas de Wikipedia. Lo que dice ahí, más o menos, en el por favor ten en cuenta que, antes de, hacer, de guardar un cambio. Y nos vamos a publicar cambios. Por lo tanto, ahora, dice que se publicó la edición, y ya quedó en vista pública, por así decirlo, cualquier persona que entre a, esta, a este artículo va a estar con las ediciones que nosotros hicimos, en este caso agregamos el hipervínculo o enlace interno a esta página que es la Autopista Costanera Norte. Y si nosotros vemos en el historial, vamos a la página de historial, eh, nos vamos a que, que eh, hoy, a esta hora, se hizo ese, ese cambio, y de hecho yo puedo comparar eh, la versión anterior, la última versión con la versión nueva y me va a decir que bueno, aquí que agregamos el enlace. Que son esos corchetes que están ahí, que eso es parte del por código, que es un poco más complicado, más compleja para las personas que recién están aprendiendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Creo que había en el chat. ¿Me escuchas? Sí, eh, ah, yo también me metí la cuchara. Eh, hay varias preguntas igual. Sí, pero no sé si quieren que pasemos las preguntas o terminamos de ver... Eh, sí, agregar una foto. Agregar una foto la vamos a ver en, en el próximo capítulo, en el, en el episodio 2, el día miércoles, que es efectivamente de cómo poder agregar eh, contenido visual. Pero antes de eso, no sé si pasamos las preguntas o terminamos de ver más o menos qué es lo que es una referencia válida. Hacemos una pequeña pausa y vemos preguntas. Alguien estaba preguntando, Carlos, acerca de, eh, de cómo, si, si quería alguna plástico. herramienta de traducción. Ah, sí, hay alguna, eh, ¿me escucho? ¿Sí? sí. Bueno, hay algunas eh, herramientas de traducción automáticas que están en poco como en formato beta, por así decirlo, en que puede traducir algunos idiomas que son los más eh, usados, por así decirlo, o, o dentro de las Wikipedias. Eh, pero está en formato beta, por lo tanto eh, hay que hacerlo, pero fijándose muy bien, por lo tanto hay que tener un poco de, de, de no, no es llegar y, y traducir, sino hay que tener un poco de, hay que saber el otro idioma para ver si la traducción está correctamente realizada. Lo ya, otro. Pero, pero eventualmente, ah, eventualmente, perdona, uno podría ocupar estas herramientas y luego echarle un vistazo, por ejemplo, para, eh, para revisar que la traducción esté bien hecha, por ejemplo, si uno... ¿Sí? Que uno es parlante de los dos idiomas, o, sí. o tiene nociones más o menos medianas de ambos idiomas. Sí. Lo otro que hay que tener en cuenta es que no todas las Wikipedias tienen las mismas reglas, por así decirlo. Porque mm. las reglas de las Wikipedias eh, están eh, hechas por las comunidades, y las comunidades de personas pueden ser distintas. Por lo tanto, un artículo que esté en Wikipedia en sueco, o en Wikipedia en inglés, no necesariamente puede estar en Wikipedia en español. Ajá. Uh -huh. Por, el, por ejemplo, en, en Wikipedia en inglés se acepta que estén las paradas de autobús de, de Londres, todas. Acá te las borrarían en, en un segundo. Pero no necesariamente la, nos borrarían las paradas de metro, por ejemplo. No, no, no, no, eso no. Ya. Eh, Carlos, ¿dónde podemos acceder a...? Si tú quizás podrías compartirnos en el chat para los participantes. Eh, eh, al, que sabemos que hay ciertas páginas de Wikipedia, como metapáginas de Wikipedia, donde explican cómo poder escribir, cuáles son las reglas, normas de convivencia, eh, para, que la, para que los participantes las tengan a mano cuando quieran empezar a hacer sus artículos y quizás decir, mira, me gustaría aprender un poco más acerca de este tema, o eh, qué es lo que yo puedo subir o lo que no puedo subir. Simplemente nos puedes compartir mientras yo voy a pasar a la segunda parte, que es revisar, eh, bueno, como Carlos decía, qué es lo que es una referencia finalmente, qué es lo que es válido para que sea una referencia, voy a pasar a eso, Mientras Carlos lo mete a buscar información y la publica en el chat para que quede al alcance de todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Eh, ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve, Carla? Uh -huh. Sí, perfecto. Se ve. Entonces, volvemos a, eh, bueno, ya revisamos qué es lo que puedo y no puedo editar en Wikipedia, que Carlos nos mostró. Pero también nos habló de las fuentes y la importancia que tenían las fuentes en, eh, en la creación de un, de un artículo. Todo lo que se sube a Wikipedia tiene que estar respaldado o referenciado. Yo no puedo, o sea, me refiero, yo no puedo subir a Wikipedia eh, contenido que simplemente me parezca, nociones que yo tenga acerca de ciertas cosas, sino que tengo que subir hechos. Hechos concretos que tienen que estar referenciados en algún documento que nosotros normalmente consideramos como una fuente secundaria. Eh, ¿Qué es lo que es una, una, una fuente secundaria? Es toda información que haya sido publicada después de un proceso editorial o de revisión de pares en un medio, comillas estéreo. Nuevamente, esta noción de seriedad de, también es contextual y va a depender mucho de cada, de cada país o de cada sociedad. Pero normalmente, ¿qué es lo que nosotros entendemos por una fuente válida para Wikipedia? Documentos, que también pueden ser documentos audiovisuales, que sean de, de corte periodístico, publicaciones en general, libros eh, que hayan pasado por procesos editoriales, documentales, por ejemplo. E eventualmente también podríamos hablar sobre eh, sitios web o blogs que tengan una cierta notoriedad y un cierto respaldo social. Por ejemplo, sabemos que existe un blog de eh, vida al aire libre y naturaleza que se llama Ladera Sur, y que ellos eh, tienen un un director y un editor y un grupo de colaboradores, un gran grupo de colaboradores, y hace que sea un, el sitio de vida al aire libre más visitado de todo Chile. Este, por ejemplo, si bien es un blog, eh, sabemos que es un medio serio que, que normalmente revisa lo que publica y que además asume o podría eh, asumir responsabilidades por publicar información que no es verídica. Versus el blog de la feña.blogspot.cl eh, o, o blogspot.com, que eh, probablemente no tenga un proceso editorial, que sea solamente la dueña del blog quien escriba sin que nadie revise lo que dice. Entonces, eso no sería considerada una fuente seria o una fuente oficial para ser citada en Wikipedia. Eh, bueno, al mismo tiempo, entonces, como les decía, ¿qué, no, ¿qué es lo que no es una fuente para Wikipedia? Toda información que no haya pasado por un proceso de revisión. Entrevistas o conversaciones directas, lo que serían fuentes primarias. Eh, publicaciones en medios sociales o cualquier otra plataforma donde el contenido pueda ser fácilmente removido y por lo tanto ya no sea disponible para consulta, o que sea fácilmente editable, y que, tampoco, y que uno pueda eventualmente modificar lo que publicó. Un post de Facebook de un personaje famoso lamentablemente no cuenta como una cita, una cita usable para Wikipedia. Lo mismo el escribir un artículo sobre eh, un personaje al que yo conozco directamente y me contó en una conversación directa que cuando el chico vivió en Puerto Montt y se le cayó su casa con el terremoto, eh, lamentablemente esa conversación no sirve como una cita, sirve eventualmente como una orientación para mí mismo para ir a buscar información que pudiese corroborar el hecho de que esa persona eh, vivió el terremoto y se le cayó su casa, pero no la conversación en directo. Tampoco he recomendado eh, promover o publicar en artículos de Wikipedia información que, sea nueva o que no haya sido eh, revisada eh, o validada por pares, por ejemplo, teorías, métodos, técnicas, conceptos que no hayan sido presentados o validados en publicaciones anteriores. Esto corre más que nada para los artículos de corte científico, que idealmente en Wikipedia no debiese publicarse teorías eh, o, o eh, modificaciones a ciertas teorías sin que pasen, por ejemplo, por un paper publicado en una revista del área o en una conferencia validada por pares, en fin. Ah, ya. Eh, bueno, eso es más o menos lo que, lo que es una fuente y lo que no es una fuente para Wikipedia, y por lo tanto, ¿qué es lo que es una referencia o lo que no es una referencia? Normalmente nosotros como wikimedistas, wikipedistas, promovemos o motivamos a la gente que para crear un artículo debe utilizar al menos una, de tres a cinco eh, referencias diferentes para poder validar su artículo. Idealmente. Hay algunos artículos que, tienen, que, pueden, estar, que pueden ser subibles con tres referencias. Pero si tienen menos, si tienen una sola referencia o dos referencias, es posible y altamente probable de que el artículo que uno cree eh, quede propuesto para ser eh, borrado de Wikipedia, porque no va a ser considerado que tiene el respaldo suficiente para ser relevante y verificable. Por lo tanto, ese es un tema súper importante a considerar. Ahora vamos a pasar a la, a la última patita de esta, de esta primera sesión, porque ya nos quedan solamente 12 minu minutos. Donde Carlos nos va a enseñar a efectivamente agregar una referencia a un artículo de Wikipedia, que es, me imagino, lo que muchos de ustedes quieren saber. Carlos, le damos la, la palabra. ¿No te ya. escuchamos? Sí, ahí sí. Ahí sí. Eh, voy a compartir mi pantalla. Okay. A ver, esperemos un poquito que está estaba... Ya, ahora sí. Ya. Estamos en el mismo artículo eh, anterior. Y, bueno, eh, le voy a explicar más o menos cómo funciona esto de agregar referencias. Por lo tanto, eh, yo ya hice la búsqueda en este artículo de las referencias. Eh, de, lo, de, la, de dónde saqué, de los artículos, en este caso son eh, artículos de revistas, en este caso, del Congreso Chileno de Antropología. Por lo tanto, bueno, la voy a buscar. Muerte y Salud Pública. ¿En el Chile Republicano? Claro, ahí está. Entonces, esto fue un artículo eh, científico, eh, que habló del tema del cementerio de coléricos. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz, bueno, de, de aquí saqué eh, la información para crear el artículo, y yo tengo que ser capaz de ahora referenciarlo correctamente. Por lo tanto, nos vamos al artículo, yo estaba en la pestaña no de leer, sino de editar, que es la pestaña que me permite editar en forma de... en el editor visual, y nos vamos a esta pestaña que se llama Citar entonces nos vamos a citar y yo puedo me permite tres opciones esto, esto de citar una de forma automática que es solamente con el IRL con el URL perdón o con el ISBN que son este tema de bibliográfico o con el DOI en el caso de papers o artículos científicos parece que no funciona con PDF que en este caso acá voy a intentarlo Voy, eh, copio el URL, lo pego acá, coloco general, generar y, bueno, eh, claro, en este caso no funciona con PDF. Por lo tanto, lo podemos hacer de forma manual. Entonces, eh, la forma manual, eh, tenemos cuatro opciones para elegir. Eh, si es un sitio web, si es una noticia, es un libro o una publicación. En este caso, que les estoy mostrando ahora, es una publicación. Por lo tanto, nos vamos acá, y acá nos tira un montón de opciones para poner bien esta, esta cita bibliográfica. Por lo tanto, nos pide, de forma primera, la URL, voy acá, la copio, la pego, el título, que también está acá, que era todo esto que está acá, lo pego, creo que hay que borrar Cosas de acá. Bueno, sí, ahí quedó bien el título. Luego voy por los apellidos del autor. Que en este caso son los que están acá. Eh, por lo tanto, voy a empezar con Iván Cáceres Roque, que es el primer autor. Copio los apellidos del autor, los pego y coloco su nombre. Voy con la fecha. Después voy a agregar los otros autores, le voy a explicar cómo. Que es eh, del 2004. ¿Y en qué fecha yo hice eh, acceso a la URL? Esto, por si acaso la página de después no vaya a existir, eh, ver qué sería la fecha de. Por lo tanto, con eso ya eh, colocado en el fondo, eh, yo puedo insertar la eh, cita que se usa después de lo que yo escribí, que esté referenciado eh, en esa cita. Y yo puedo añadir más información también. Y ahí deben estar los otros autores, por ejemplo. Entonces, en este caso de añadir más información, yo puedo, eh, aquí me salen un montón de campos más, que yo puedo añadir un montón de información más, eh, que son en el fondo 64 más, en el fondo. Y yo puedo, por ejemplo, añadir el nombre de un segundo autor que en este caso, bueno, aprieto acá, apellidos 2, y me va a aparecer, que en este caso era eh, González Godoy. Lo voy a copiar. Y el nombre también. Voy a colocar acá. Y bueno, con eso yo voy a insertar. Bueno, aquí me dice que eh, faltó rellenar el campo de publicación. En este caso sería acá: Congreso Chileno de Antropología. Insertar. Por lo tanto, cuando yo apreté insertar, ahí ya me aparece eh, la, la, la, la fórmula de la cita, que va a ser eh, Cáceres Roque, Iván, eh, González Godoy, Carlos 2004. Después voy a insertar los otros dos eh, nombres y me aparece el, el, el enlace, cuándo fue la publicación, y cuándo fue consultado el link del enlace. Por lo tanto, ahora yo puedo irme a publicar cambios, y guardar lo que hice. Son esos, después de esperar un poco, ahí está publicada la edición. Lo otro que yo puedo hacer, por ejemplo... Ya, de esa referencia saqué eso. Eh, pero la puedo haber usado eh, eh, en más formas después de construir el artículo. Por lo tanto, yo puedo reusar la misma referencia. En este caso, la, la usé, efectivamente. Que es el número 3. Y, y en los numeritos, eso se forma de forma automática. El que está más arriba eh, va a ser el 1. Por lo tanto, automáticamente, el 1 me va a llevar a la referencia de acá abajo, que fue la referencia que creamos eh, a, hace poco. Entonces, yo voy a editar. Bueno. Voy a borrar esta referencia que era la que tenía previamente, pero la hicimos de nuevo, así que la voy a editar. Y me voy de nuevo a donde va a citar. Y, bueno, en vez de agregar una nueva cita, yo quiero reusar la misma cita que usé. Entonces nos vamos a rehusar, por lo tanto, y nos vamos a cuál quiero rehusar, y es la número 1. Y esto de forma automática también me va a generar el mismo número, no me va a, no me va a crear otro. Por lo tanto, aprieto solamente eh, cuál quiero rehusar, que puede ser eh, también la 2, la 4, pero en este caso es la 1, y ahí automáticamente me generó el 1, que es la misma cita que teníamos de forma anterior, y nos vamos de nuevo a publicar cambios. Y de nuevo a publicar cambios. Y ahí se forma las referencias. Entonces, esto de forma automática me va a generar... Bueno, tenemos que, tengo que cambiar de nuevo, voy a hacer lo mismo. Voy a editar. Y voy a insertar. Voy a usar la misma cita. anterior. Voy a publicar coloco publicarte ¿no? entonces este este artículo me quedo con tres eh, referencias que son las mínimas como requeridas por así decirlo para eh, crear, eh, crear un artículo se pide claro de 3 a 5 que es como el, no, el número ideal para que no sea borrada por falta de, de referencia como para no haber estado creando algo que no exista, por así decirlo. Perfecto, no sé. muchísimas gracias Carlos. No sé si hay alguna pregunta como sí. práctica acerca decir... de, la, de agregar referencias. ¿No? Ya, perfecto. Eh, bueno, de todas maneras, eh, a ver Carlos, voy a... Eh, eh, de todas maneras... Eh, Vamos a ir solo, solo como para cerrar ya esta primera, esta primera clase, este primer eh, seminario, eh, retomar o regresar sobre ciertas ideas que compartimos hoy día. Bueno, principalmente que Wikipedia es una plataforma que, que, que, que, que la gracia que tiene, una de las, de las cosas más potentes que tiene es que puede ser editada por todos y todas. Si alguno de ustedes acá, eh, de nuestros participantes, eh, tiene algún área de interés eh, conoce algún tema en específico, siente que puede ser un aporte, los invitamos entonces a identificar ese contenido que ustedes creen que pueden con el que pueden contribuir a la enciclopedia y entusiasmarse a empezar a hacer pequeños, pequeños eh, eh, aportes al principio si quieren. Eh, la recomendación que nosotros siempre hacemos es, par es partir por lo más, quizás lo más sencillo, eh, un poco de ortografía, redacción, estilo, por ejemplo, si ustedes ven en un artículo que faltan enlaces, eh, desde dentro de la enciclopedia, que hay muchos enlaces en que podrían estar en azul y que no lo están, entonces en más entonces a linkear esas cosas, o eventualmente agregar referencias como Carlos nos ha, nos ha enseñado hoy día, esta tarde, o eventualmente también a poder escribir incluso pequeños párrafos dentro de un artículo de, de su interés. Cuando nosotros les pedimos que se inscribieran en el, este webinar, eh, les preguntamos también, bueno, su ocupación. Y vimos que hay mucha gente, eh, periodistas, gente de las ciencias sociales, arquitectos, profesores, cineastas, Estamos seguros que muchos y muchas de ustedes tienen conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de su vida, tanto personal como profesional, y ese contenido, además con una perspectiva local, que tiene que ver en nuestro caso con la oralidad chilena, eh, es súper enriquecedor y esperamos también que puedan hacer sus contribuciones a, a la enciclopedia. Si no quedan más preguntas, yo creo que podemos... Quizás dejar por dar por cerrado este primer eh, webinar del ciclo Me quedo en casa y edito Wikipedia, para hacer una hora a la hora, son justamente las 17.58. Sí. Eh, y te agradezco Carla, te agradezco Carlos muchísimo por, eh, por haberse sumado a, este primera, a esta primera sesión. Eh, y eh, nos vemos la próxima, en la próxima sesión. Carla, ¿nos puedes dar los detalles, por favor? ¿Dijiste Carla o Carlos? Carla. Carla, ah ya, yeah. sí, no, la próxima sesión viene siendo la del miércoles a las 6 de la tarde y voy a fallar acá porque no me acuerdo bien de qué era Se llama aquí, Inserta aquí. sí, es más que nada, ah claro, es más que nada para agregar contenido a Wikipedia y es súper fácil pero es necesario que alguien primero te explique así que los invito a todos a sumarse el miércoles para que una? puedan, dime Sí no, aquí Jiménez nos dice que hay algunas preguntas que no eh, eh, respondimos. Bueno, respondimos lo, de, eh, lo del artículo, que nos, o sea, cómo, cómo hacer traducciones, que nos preguntaba Valeria. Y también, ah, Cristian, aquí, perdón. Cristian nos preguntaba cuál es el procedimiento, Lo vamos antes de cerrar, cuál es, cuál es el procedimiento del comité editorial, quién valida lo que se escribe, que lo que se escribe y lo que no se escribe es correcto. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo es el proceso de validación de parte de los voluntarios? Bueno, no, no hay un, eh, por así decirlo, no hay un comité editorial dentro de la Wikipedia. Eso, eso es lo primero que hay que entender. Y eh, lo que valida que se escribió es correcto, y la, son las mismas personas que están revisando el artículo, que lo ven, que lo, que lo editan, es la misma comunidad la que está realizando ese trabajo. Uh -huh. eh, eh, yo sé que siempre puede haber artículos que pueden ser, eh, eh, se pueden editar mejor, cosas así, pero siempre es la, la misma eh, comunidad de lectores, tanto de lectores como de editores, quienes están ahí para editar o discutir el artículo. Esto por eso algo súper interesante y súper importante, y lo vamos a ver en la tercera sesión, de cuando veamos como técnicas de escritura también para eh, presentar de la mejor manera nuestros artículos, es que Wikipedia en español es leída por hispanoparlantes de todo el mundo, no solamente de, de Sudamérica, no solamente de Latinoamérica o Iberoamérica, sino que también personas que están en, en otros continentes pero que manejan el idioma eh, castellano o español. Lo que subamos nosotros a Wikipedia eh, tiene que ser lo suficientemente relevante, llamativo y bien referenciado para que cualquier editor hispanoparlante comprenda la importancia de ese artículo y no lo proponga para ser borrado. Muchas veces a nosotros nos escriben personas o editores eh, o nuevos editores en Wikipedia que nos dicen, mira, me, me bajaron mi artículo porque me dijeron que no era relevante. Y no es que el tema no sea relevante, a veces no lo es, <ríe> pero generalmente son temas relevantes, lo que pasa es que no están presentados quizás de la forma más adecuada para que un e editor en esa guira en Marruecos, que habla castellano, lo lea y comprenda cuál es... Eh, Carlos me mira con cara de que en esa guira la gente no habla castellano. no que hay gente que habla castellano. Sí, sí, se habla español. Y <ríe> eh, habla en español, eh, a lo mejor no comprendió de la manera más clara la importancia de ese artículo por eso hay estructuras dentro de los artículos nosotros recomendamos siempre poner lo más importante el resumen de la importancia del artículo en el primer párrafo todas esas son pequeñas técnicas que vamos a ir viendo en la próxima sesión que es el día miércoles el día miércoles eh, 6 de mayo a las 8 de la perdón, a las 18 horas a las 6 de la tarde hora chile uh -huh vamos a encontrar para una segunda sesión y ahí Felipe vamos a poder, que nos está preguntando por las cosas más visuales, vamos a ver eh, cómo se suben las imágenes, cómo podemos subir las plantillas también y cómo subir, eh, hacer tablas sencillas para poder presentar contenido visual dentro de Wikipedia. Así que muchísimas gracias nuevamente también a todos ustedes y les vamos a mandar un nuevo enlace de plataforma Zoom unas horas antes del encuentro por seguridad. Así que, conéctense más con nosotros y ojalá que podamos verlos el próximo miércoles. Un saludo a todos, que estén muy bien. Chao, chao, gracias por venir. Muchas gracias, chao.